teléfono la notaba falsa y sobre todo cuando nos saludábamos y me decía saludos a Magro, sabía que era una falsedad. Por el dinero que le mandaba y la encomienda que le mandaba, le regalaba todo a él. Ese arroz que le regaló al portero. Ahora como aumentó el dólar y todo, no lo traen más, ahora no hay en el disco.